Bueno, presentamos eh, una moción eh, para favorecer la, la convivencia en nuestra ciudad. Durante este tiempo atrás, eh, las colonias eh, felinas y sus alimentadores y alimentadoras tuvieron una especie de regulación, pero sobre todo eh, contacto permanente con el ayuntamiento en interés de, de, de la mayoría... De, de las personas y de, los, de las colonias eh, de gatos. Se hicieron desde la concejalía que yo eh, regentaba eh, se hicieron actuaciones formativas eh, que posibilitaron el acceso al carnet de persona voluntaria. Eh, esto... Tenía varios ejes, pero era muy importante el dignificar el papel de los alimentadores y alimentadoras y también sacar de la cierta clandestinidad a la que se veían sometidos en la medida en la que no había ni trabajo público ni regulación al respecto. <coughs> con, con el carné se podía decir, entre comillas, que legalizamos a, los cuidadores, a las alimentadoras y a los alimentadores. También hicimos esfuerzos por coordinar a este grupo de personas voluntarias, eh, ...para las actuaciones que se, que se tenían que hacer en el pueblo dentro de este ámbito. Eh, por supuesto que hay que actuar de manera indudable eh, en las colonias de gatos, eh, hay que poner en marcha de una vez por todas... El, ...el método CES... ...que se ha estado haciendo con cuentagotas en nuestra ciudad... ...que para los que sepan de qué estamos hablando... ...es captura, esterilización y suelta... Eh, ...había pliegos para eh, la asistencia veterinaria... ...también en el centro de protección animal... ...había una serie de, de operaciones... Eh, ...de manera frecuente para esterilizar... ...y había que seguir avanzando... ...y lo que nos, en nos estamos encontrando... ...es que no solo no se ha ido avanzando, sino que se retrocede... ...y se retrocede hasta el punto en el que generan conflictos... ...donde no deberían haberlos. Eh, se sueltan bulos sobre las supuestas enfermedades que transmiten los datos... ...y pensamos que esto no tiene ningún sentido. Queremos poner en valor la actividad que hacen permanentemente voluntarios y voluntarias... ...hasta el punto de que en muchas ocasiones pagan ellos y ellas... ...al veterinario para poder esterilizar a esos gatos... ...o para poder sanar a esos gatos. Los gatos son responsabilidad del ayuntamiento... ...y es el ayuntamiento quien en coordinación... ...con todos los voluntarios y voluntarias... ...que están trabajando en el ámbito... ...tienen que poner realmente soluciones. Por eso lo que pedimos es que mmm, haya una reunión institucional... ...entre el colectivo de, eh, de alimentadores y alimentadoras... Eh, el ayuntamiento y se trace un plan para eh, mejorar la situación, para solucionar los muchos problemas que se están acarreando eh, en el ámbito de la convivencia dentro del ayuntamiento de legal.